También podés hablar el, con el DM. Decirle. Siento que. Mi personaje no aporta tanto. ¿Qué considerás que puedo hacer para que aporte más? Puede haber. tal vez estamos en algún momento de la historia donde un explorador no es tan efectivo. Si es así, avísame. Así no me preocupo cosas. Carlos, una duda. ¿Es cierto que las reglas de Furia horror entran en conflicto con las artes marciales de Monje? ¿Vos como DM permitirías esta multiclase? Eh.